lo verdadero y lo real como si fuesen lo mismo a ver terminológicamente lo real es más complicado que lo verdadero ¿sí? por lo menos para mí me resulta porque, porque hay muchas más definiciones sobre la verdad que uno puede discutir y lo real es un concepto demasiado abstracto como para poder terminar de aprenderlo yo les quiero proponer una diferencia eh, mínima que es la relación que establecemos los seres humanos con lo real. O sea, la verdad implica una relación entre lo humano y lo real. ¿Que lo humano no está incluido en lo real? Sí, también, para un poco, ¿no? ¿no? puedo dar un paso. Estoy hablando con mi otro yo que me está molestando de este lado del cerebro. Digamos, ¿Hay una diferencia entre la verdad y lo real? Sí, porque la verdad es más bien la relación entre el sentido que le damos a lo que le queremos dar sentido. Lo hago más simple, aunque no parezca. Aristóteles definía la verdad de este modo. ¿sí? No tengo pizarrón, seanme las manos. ¿eh? Aristóteles decía, decir de lo que es que es, y de lo que no es, que no es, el verdadero. Si yo digo de lo que es, que es, o digo de lo que no es, que no es, hay correspondencia. Entonces, hay verdad. Decir de lo que es, que no es, o decir de lo que no es, que es, es falso. No solo eso, dijo un montón de cosas parecidas, pero la filosofía es el análisis de lo obvio, ¿sí? no se asusten. ¿sí? Es la tarea ¿sí? es poner en evidencia por ahí obviedades. Eso se llama teoría de la verdad por correspondencia. Sobre la verdad yo conozco más o menos 22 definiciones distintas. 11 bien y 22 este, que andan por ahí este, dando vueltas. Todo depende es como la más famosa, la que nosotros tenemos más no correspondencia entre qué y qué correspondencia entre lo que digo y lo que es pero entonces la verdad no tiene que ver con lo que es tiene que ver con lo que digo tiene que ver con que aquello que digo se relacione con lo que es en, en principio, principio es una relación Y vuelvo a la definición de Aristóteles, de Aristóteles. Decir de lo que es, que es, es O sea, la, la verdad está en el plano del discurso ¿Es verdad que me querés, querés O no es verdad, verdad que, que me querés? Típica pregunta que le hacemos Siempre En la vida a alguien De más no o sea, Mejor no más, más. Hacer. Porque después te contestan Y decís, no <risa> En serio eh, es verdad que me querés o no es verdad que me querés se supone que hay algo que sucede si vamos a hacer una más fácil es verdad o no es verdad que el telón este, del fondo es un telón negro bueno si lo que digo se corresponde con lo que es es verdad bueno dale, decía, en el fondo hay una cortina negra gigante voy a la realidad y digo ¡uh! hay correspondencia entre lo que digo y lo que es ojalá fuera tan sí. simple gente, ¿no? está, está claro, claro que todo el problema empieza en esa correspondencia ¿es posible sostener siempre la correspondencia? ustedes vean sí, obvio mirá, no sé, sea, el panel ese ¿sí? es blanco ¿se termina el problema? hay correspondencia entre lo que digo y entre este, lo que todos nosotros en realidad decimos y lo que vemos hasta que por el en la puerta de este auditorio entra este, un amigo mío nacido en Groenlandia Seguimos sí, no una joda esto. Entra, entonces se para en el panel y dice ¿Qué dijeron? Que el panel es blanco. Y, y, y, y me pregunta: ¿Cuál? ¿Cuál qué? ¿Cuál blanco? Blanco. ¿Cómo? ¿Cuál blanco si hay 17 blancos? No, no hay 17 blancos, hay un blanco. No, mirá, viene mi amigo el esquimal y me ¿eh? abre 17 blancos distintos. Entonces yo miro a los 17 blancos. Me pasó esto, ¿eh? No tengo un amigo esquimal, pero este, trabajé este, con un equipo de antropología en todos estos, este, eh, todos estos eh, abordajes de lo que es la diversidad cognitiva, que es fabuloso. Vi los 17 blancos, vi el mismo, <risa> o sea, es el mismo, no hay diferencia. Uno vi un poco de diferencia y dijo, no, no, esto es una suciedad, es una marquita. Yo estaba re contento que había visto No, es el mismo. Digo, escúchame, mentiroso, es decir, no son 17 blancos, es uno. No, no podés visualizar la diferencia entre los 17. Bueno, bueno, no, está bien, ya, al final ¿qué que sucede? Que los esquimales no escriben la historia universal, así que a joderse, de vuelta al iglú Total, la historia la escriben los que anan, este, y en el caso del panel del blanco, la escribimos nosotros Ok, definí nosotros, ¿no? definí nosotros, porque este, con el blanco está todo bien, ahora cuando no se trata de definir el panel blanco, sino se trata de definir si vivimos en una sociedad más justa. O si tenemos que definir si me querés o no me querés. ¿Qué pasa con cuando los hechos... Es más, voy a hacer una trampa, que es, no una trampa, quiero eh, eh, hacer otra consideración nosotros es más fácil darnos cuenta que todo es interpretación cuando hablamos de sociedad más justa, cuando hablamos de si me crees o no me crees Por eso yo le tengo más miedo y pongo más atención a, a los casos, casos como este, este, que es los casos donde hay, hay consenso. Si hay demasiado consenso sobre algo, ahí es donde más desconfío. Lo, lo que yo planteo básicamente es que en la sociedad de la información, de la más mediatización de la realidad, realmente se nos vuelve imposible imposible seguir sosteniendo la dicotomía que separa la verdad. compleja, porque a ver si me siguen un poquito más con esto si yo digo, no hay hechos son interpretaciones ¿qué estoy diciendo? estoy diciendo que hay hechos pero que el hombre está condenado a interpretar y que entonces no sabemos cuál de las interpretaciones es la interpretación más verdadera, o la que más accede a los hechos o decimos que no hay hecho, solo interpretaciones significa que hay un hecho pero que como los humanos estamos condenados a interpretar ninguna interpretación es más válida que otra sino que se trata de consensos o de imposiciones de poder no, Nietzsche dice algo peor Nietzsche dice, ahí hay algo que el hombre interpreta Nietzsche dice, ahí no hay nada siempre que decimos algo decimos entonces es una construcción no hay hechos significa que el hecho es la interpretación cuando interpretamos lo que interpretamos la manera en que inter interpretamos se va constituyendo en el hecho pero se narró esa diferencia entre la verdad y la, y la apariencia. Una diferencia histórica. Que no es producto de la virtualidad contemporánea. El, El tema es que con la virtualidad toman piso nuevo. Y entonces, digamos, este, nos posibilita volver sobre la temática y sobre todo los que son más cultores del fin de, de la dicotomía, Digamos, la sociedad de la información nos permite materializar la frase de Nietzsche en formatos novedosos. O sea, te explico, no hay hechos, solo interpretaciones. Ok, discutamos sociedad de la información. Muy bien, siempre un medio de comunicación nos habla sobre la realidad, nos habla sobre su interpretación de la realidad. Bueno, pero el problema es que cuando habla en nombre de su interpretación no dice que habla en nombre de su interpretación, sino que dice que habla en nombre de la barba. Sí, tal cual. Era lo mismo que me decía mi mamá, cuando yo le dije, conté ayer esto, que iba a estudiar filosofía, y me dijo, Darío, ¿por qué te volviste un tipo tan anormal? ¿Por qué te volviste un tipo tan anormal? Si eras buen alumno, filosofía es anormal, la mía es que no, y mi mamá me dijo, no es mi interpretación, es, es anormal la filosofía, <risa> no es una interpretación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que hace, en lo que dijo mi mamá en ese momento, a cualquier medio de comunicación que hablando en nombre de la verdad no hace más que hablar en nombre de sí mismo? Y en realidad lo que yo desde ese momento, pasaron casi 20 años, más de 20 años, digamos, este, vengo trabajando, perdiendo, ¿no? Pero trabajando con mi vieja, es que entienda que todo lo que ella piensa sobre las cosas es lo que ella piensa, y no las cosas.